Es hijo de Ramiro Ceballos. Hola, bienvenidos a Parándula TV. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Como sabemos, Diana se encuentra investigando todo acerca de Ramiro Ceballos y de pronto José Luis le envía una información que probablemente cambiará todo. Amor, estuve revisando unos archivadores no digitalizados de hace como 10 años. Espero que sea de ayuda para tu reportaje. Te mando un beso. Intervención policial número 0012 del 2011. Conducido por el señor Ramiro Ceballos. El vehículo circulaba en el carril contrario de la vía, motivo por el cual procedimos a su intervención. El conductor y su acompañante presentaban aliento alcohólico. El tenido y su acompañante femenina, Patricia Ferreira. ¿Patricia Ferreira? ¿Qué hacía Patricia Ferreira con Ramiro Ceballos? Como vimos, Patricia Ferreira, la mamá de Eus, al parecer tenía una relación extramatrimonial con Ramiro Ceballos. ¿Será que Eus es realmente hijo de este personaje misterioso? De lo que estoy seguro es que Chuby también sabe toda la verdad. Si esto es verdad, la historia se estaría repitiendo, ya que Eus sabe que Luz no es su hija, pero aún así la cría como suya. Y del mismo modo, Eusebio crió a Eus como su hijo. Hazme saber en los comentarios cuál es tu hipótesis al respecto. Sorprendido, basqueado con lo que me acabas de decir. Eusebio, me parece demasiada coincidencia que tu difunta esposa y Ramiro Ceballos se hayan conocido que sea tu rival directo en esta campaña. Ay. Siempre habrán coincidencias y ya te expliqué por qué. Entonces, ¿quieres que de todas maneras saques ese reportaje? Sin esa información. Necesito procesar esta noticia horrible, que pronto sabrá todo el mundo y me dejará más que humillado. No te preocupes. Yo me encargo. Gracias, Diana. Dios tenía razón. Esta es peor que un pitbull que no suelta prenda. Y eso no me gusta nada. Si te gustó el video de Luz de Luna, no te olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita.